Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss PROJECT Hoy os traigo estas cajas, estas cajas se están llevando a muchos negocios Y lo que hacemos es darles este potecito, vale, y pulseras diversas Cada vez veáis como las hago, vale, que son pues, de diferentes tamaños, diferentes colores, etc Te he pillado tío, otra vez, otra vez sin darle like al vídeo, sin comentar, sin compartir De verdad tío, y encima tienes las membresías Boss, Big Boss y Final Boss Project. ¿A qué esperas? Venga, por la salud mental, dale like y comenta. La cuestión es que como al final esto es para tratamientos de salud mental, aquí podéis dar lo que queráis. O sea, os podéis llevar una pulsera y lo que queráis poner aquí, pues lo ponéis aquí y ya está. Eso ya a cada uno. Acordaros que las Mystery Box normales y corrientes, las que son caja, valen 25. Vale, pero llevan una cosa, pero tenemos que acabar de cerrar algunas cosas, ¿vale? También os pongo etiquetas de estas para que las podáis usar. O si las quieres llevar o lo que sea. Entonces, esto, tenemos la gran suerte de dos negocios, ya nos están ayudando y ya las tienen, ¿vale? Que son Papua Factory, que hacen un café que, ¡buah, tío! Te, lo, te mueres de loco del café que hacen. Y luego también está eh, Adri. Con Adri lo que hemos dicho, de Caltucho, es el tema de que sortearemos eh, dos iPods, e o sea, dos Airos, algo... Sea, como... Bueno, de estos micrófonos. ¿Vale? Entre todos los que compréis, ¿vale? Os, eh, os, os irá apuntando y ya está. Y en Papúa, no sé qué habéis quedado, ¿qué habéis quedado al final? Una cafetera. Una cafetera entre todos. O sea, esto yo agradecido a Ferran porque, bueno, si no vais a, si vais a ver si vais a ver Ferran, aparte que Papúa Factory es el mejor sitio donde puedes tomar café en Granollés, o sea, pero de lejos, o sea, Ana ah, nos va a dejar un mapa de dónde es, eh, recomendadísimo. Solo por cómo cocina, la calidad del café como son los acabados del café, lo, los colores corporativos de Papúa es una pasada, tenéis una tienda de bici al lado, pero allí se pueden hacer meetings, si queréis hacer fiestas de cumpleaños, si queréis hacer eh, cualquier charla, o sea, es un sitio súper modélico, hay, hay aparcamiento gratuito, está súper alejado de lo que es el, el centro de Granollers, o sea, que no os vais a agobiar, aparte, lo eh, tiene iluminado de una manera que es muy bonito entonces es lo que te digo, y tiene mucho verde por arriba también, os va a gustar, y también tiene un poco de terracita, un sitio súper perfecto vale, os enseño cómo voy haciendo las pulseritas es un poco de esto, pero mientras tanto os cuento, pues mira, cogemos una giramos aquí giramos aquí, giramos aquí y giramos aquí miráis, hostia, que cutre hombre ahora veréis, o sea, llevo a lo mejor llevo unas 3000, eh de estas ya llevo 3000, claro sí. entonces corto aquí ¿Vale? Lo que hacemos es esto. Cortar aquí... Entonces las estoy haciendo... Dejarme en comentarios, por favor, qué colores os gustarían más. ¿Vale? Porque ahora yo os voy a poner varios colores aquí y me decís los que os gustan más. Pero ahora vais a ver todo el trabajo que estoy haciendo para las Mystery Box grandes. ¿Vale? Porque también aparte de las pulseras, también hay las Mystery Box que ya las estamos preparando que mañana nos llegan. ¿Vale? O sea, nos llegan las cajas. Nos falta el producto. Entonces corto el sobrante de tal manera que me queda así. Y queda súper precioso. Como habéis puesto, es súper chulo, es muy chulo queda claro, muy guapo, pues este sería un color por ejemplo el verde, luego haremos con el bueno, yo hago muchos de vosotros me decís eh, pues, pues con el verde este tal, no sé qué, con el verde limón este o tal, lo que sea, lo que Higgs si yo voy haciendo, luego también lo que hago son eh, este tipo este a mí me gusta mucho me gusta otro color, lo que pasa que hoy no he conseguido hilo de ese, pero bueno da igual, entonces como digo, es algo muy metódico, eh Hacemos esta y luego ya os explico la otra parte. Es una, dos, las hago muy largas. Para que luego me digáis, eh, que no me cabe y tal! No, para que os la podáis poner dobles y todo. Entonces, o sea que las hago largas. Y a mí me da igual material. Eh, al final son para vosotros, ¿sabes? Es para que las disfrutéis os las pongáis. Hago el nudo, placa, y me vengo aquí y hago el nudo igual. Mirad a mi perra, mirad a mi perra cuántas llevo ya. Mirad a mi perra, cómo le quedan las patas. A los perros también se los podéis poner. No hay ningún problema. Es que mi perro ahora está intentando buscar un sitio donde estar frente a su calentita. ¡Sí! ¡Hey! ¡No sé dónde está! ¿Ves? Esto es diferente. Es otro rollo. Más colorida, bueno, hay diferentes tipos. Entonces se puede hacer con esto, con esto, con esto, tal. Vale. hasta aquí el rollo de las pulseras. Esto me lo hacía Adri, pero. Es que Adri lo hace mucho mejor que yo. O sea, Adri tiene mucho. O sea, Adri esto me lo hace. Yo tardo la vida, ¿vale? Aparte que no tengo herramientas ni nada, pero no quería taballar porque él ya tiene mucho trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos. Y, ¿cómo funciona una Mystery Box? Tiene la etiqueta de delante, la etiqueta de detrás. Hay la etiqueta del envío. La etiqueta del proyecto que va dentro y dos etiquetas que unas del producto que va dentro que le ponemos encima del papel y luego la que cierra. ¿Cómo va esto? Así. Aparte, esta guillotina está desviada, pero bueno, pues para, que, para que veáis un poco el proceso, ¿vale? No es, no es nada fuera del otro mundo, ¿vale? Yo tengo esto, pero realmente las tendría que haber impresión transparente porque esto me lleva un trabajo que flipas. Pero bueno, la cuestión es que yo vengo aquí, vengo aquí, cuadro más o menos... Ya calculando el desvío de la guía, de la guillotina, ¿ves? Aquí casi me como eso, por eso es importante no ceparse. Entonces aquí hago lo mismo, vengo, mira, mira, mira, mira, mira. Mira el ASMR. Oh Vale, ok, esto sería una caja, ¿vale? Vamos a hacer la caja, ¿vale? Para que lo tengáis todos bien. Porque hay gente que no dice, no entiendo no, cómo funciona, tal, tal. Vale. Dos etiquetas, ¿vale? Luego esto se coge y se pega. Y allá tenéis, mira cuántas me he hecho. Cuántas deben tener. Hay un montón. Y todas esas las tengo que cortar todavía. Seguro que hay un sistema mucho más rápido de hacer esto, ¿eh? Pero es que aparte no me atrevo, porque cuando hago varias juntas, luego se me, se me joden. Entonces prefiero perfilarlas a mano cada una. Como te digo, esto se tendría que enviárselo a Ladri. Pero estamos a primeros de mes, también vamos un poco apuradetes. Hay que empezar a pagar el tratamiento. Y como veis, estoy o a sea que... Me va bien entretenerme. O sea, no también, también se lo podría mandar al Adri, pero es que así también estoy entretenido las horas que estoy aquí. Lo dicho, eh, Adri y Ferran, un amor total, ¿vale? O sea, os recomiendo mucho Adri más que nada porque aparte es que Adri hace unas cosas, unos diseños súper chulos, Hacemos etiquetas autodes Sobres también hace, Adri? So, sobres... bueno, sobres no sé, pero mm. si eres todo lo que es encuadernación de trabajo, ir allí. O sea, no no, no, o sea, no conozco a nadie que, a que haga mejor las cosas. Impresiones, impresiones adhesivas, eh, tarjetas, eh, toners, toners, si queréis toners de, de esto, tal. Bueno, la cuestión. Y bueno, evidentemente Ari lo hace muy barato. En Vila por cierto, en Granolles está el, el Papúa. Vale, ok chicos, os explico. Esto sería una. Una, ¿de acuerdo? Y nada más, chicos. Solo dar las gracias a la gente que se está uniendo. Si alguien quiere colaborar con el tema de las cajas, que nos lo diga y le prepararemos una cajita de estas. Que nos lleva un ratito, porque pensar que tengo que llenar hasta arriba las pulseras. O sea que uh, voy a tardar un rato. Y nada, ahora Ana fotos y las colgará a la web. Recuerda que tenéis nuestra web, que es Proyecto gotobi O sea, FinalBoss Inicio Barra Proyecto gotobi nos dejar el link por ahí. Y ya está. Y darle mucho like a los vídeos, compartirlo y a full y a full あの